¿qué tal amigas y amigos Hello. bienvenidas y bienvenidos nuevamente a esta emisión en vivo en búsqueda de las 120 estrellas del juego Super Mario 64 de 1996 estamos acá bajo la manipulación en un emulador el Project 64 puesto que eh, anunció nuevamente que como gamer, tengo la consola de Nintendo 64, también tengo este juego original, sin embargo, para efectos de esta aventura en vivo es pertinente y con mayor facilidad hacerlo a través de un emulador. Entonces, bienvenidas y bienvenidos y espero me acompañen en esta aventura y también, por qué no, tener más eh, audiencia, más espectadores en determinado momento y compartir con todos ustedes eh, esta gran aventura también estaré atento al chat para ver quiénes se unen a este a esta aventura Bueno, por acá estoy haciendo un chequeo de sonido a ver qué tal, cómo suena, para no cometer el error que cometí la vez pasada y todo más o, más o menos una hora y media sin el sonido de, del micrófono. ¿Lista? Play. Miren amigas y amigos, bueno, vamos a iniciar esta aventura, la que habíamos dejado hasta la segunda parte la aventura, de pronto ahí se escucha un poquito mal pero es que estoy cuadrando bien el micrófono para que se pueda escuchar perfectamente entonces les decía que anteriormente quedamos en 11 estrellas a ingresar nuevamente a este archivo para que para que continuemos en la aventura del mismo habíamos quedado en esta parte en el anterior video, está alojado en alojado en mi perfil a los que lo quieran ver cómo se consiguieron esas estrellas y había entrado acá aquí volví a entrar pero voy a salir nuevamente para que continuemos con la aventura vamos a ver si este muchacho nos dice algo importante Este no, es obviamente, ya sé que este no, pero hay unos hongos a lo, a lo largo y ancho de este castillo que conceden una estrella también secreta. Entonces tenemos varias estrellas secretas en el castillo y otras en los tableros, obviamente. Y como ya hemos activado las gorras con alas, entonces vamos a entrar a este nivel Para completar las estrellas que eh, faltan Aquí hacen falta dos Esta es la de las monedas rojas Y por ahí derecho vamos a coger las que son eh, De las 100 monedas, el acumulado de las 100 monedas Entonces vamos a ver de las 8 obviamente también sirven para ese mismo acumulado y así trataremos de conseguir entonces por ahora vámonos por lo más difícil que sería las monedas que están acá en el aire que casi me paso porque es con relación al cañón allí había una estrella vamos a coger esta que hay aquí y iniciamos esta aventura primero con, esta, con estas monedas que están en el aire tratar de coger el mayor número de monedas posible porque son muy en este están muy precisas la verdad están muy precisas las monedas entonces para lograr con mayor efectividad eh, todas las monedas que se necesitan Especialmente las 100 monedas También aquí hay unos sensores Que registran el paso de Mario Por las monedas que se ven allí Y esto hace que se consiga una, una estrella Pero esto lo veremos en otro momento 22 por ahora es suficiente para recolectar más monedas ya en el Hay un restaurador de energía y por acá más monedas Ese era mi objetivo, encontrar más monedas como las que podemos encontrar por esta cima. y me voy a aprovechar de todas las monedas que pueda encontrarme como las que tienen estas bombas Aquí voy en la dirección contraria en la misma dirección, perdón, de las de estas bolas subir acá vamos a ver si me da a pulso al menos para coger la moneda y continuar con la siguiente mejor lanzar la bomba para que la moneda no no se vaya muy lejos si existe la posibilidad de, de lanzar la bomba es mucho mejor porque si ella lo persigue si ella va en, en la persecución Es más complicado puesto que la moneda hace un recorrido. Huye, es como si estuviera huyendo de, de uno como tal. Y acá reventar la contra este. Pero miren, miren cómo se van las monedas, la verdad. Se esparcen. necesito las monedas de todos y aquí ya vamos para 60 monedas para conseguirlas todas obviamente 61, ahí vamos poco a poco a ver cuántas podemos eh, adquirir, ojalá más de 100 obviamente, porque si no se consiguen las 100 pues no tendríamos esas estrella obviamente si sí las hay, pero no quisiera que fuera con las que están en el cielo, en el aire porque es más complicado obtener la, la estrella es decir volando acá voy a tener que reventar este en una pared mejor en una pared que con otra caja dónde más faltan 20 eh, faltan 25 estrellas eh, monedas perdón esa tortuga tiene una moneda azul que voy a tratar de, de tomar Así la voy a tomar, vamos a ver si no es posible ya que no necesito el servicio del caparazón por ahora miren la nariz la moneda azul esta me da buenas monedas entonces Vamos a tomar solo esta moneda. Y la vi allí con el caparazón. Es más complicado. Sin el mismo. Y ya continuamos normal. Bueno, por allí hay más. Faltan nueve monedas, este ya, ya fue adquirido. la de las 8 pero la hubiera dejado para lo último la verdad porque desde este punto de vista me faltan 7 monedas me va a tocar recurrir al método que no quiero pero que se hace necesario por no haber adquirido las monedas más ahorita cuando estaba acá en el en el vuelo pero bueno, lo trataré de hacer trataré de cogerlas acá esta me faltan tres y con una tengo con una que coja va a ser esta ahora sí voy a seguir para ya coger la de las ocho monedas rojas que está allí muy bien, esta ha sido muy sufrida la verdad es que las de las 100 monedas es más complicada ya tenemos un acumulador de 13 estrellas esto apenas inicia que sería el 10% de de las monedas, de las estrellas totales para poder ver a Joshi en el techo de el castillo pero bueno de esto se trata este reto vamos a, a hacer lo posible por lograrlo y aquí vamos para la estrella número 14 la cual está en estos sensores es pasando por el centro de estos de estas monedas creo que son cuatro los sensores que vamos a tratar de hacer Así. solo falta pasar por uno y la estrella estará ahí. y la conseguir vamos a reforzar la... la gorra con alas y a ver qué tal bueno amigas y amigos les cuento que estoy por acá casi faltó un pelo para tomar esa moneda vamos a volverlo a realizar tiene que ser muy al centro porque si no falta una, ah, no sabía yo falta una, vamos a ver cuál es la que me falta esa me dio el número 3 falta un arco ah, falta otro más Las salas se me acortaron Pero no importa, que tomaremos más Para completar todos los arcos de monedas El centro de los arcos Creo que me falta uno Puesto que ya tomé cuatro y nos vamos por el quinto si son cinco si son más pues lo haremos también si sí, son cinco porque ya vi el otro entonces vamos un poco hasta allá hasta el extremo ahí está el quinto arco y pensé que eran cuatro la verdad Este tablero ya tiene, como vemos ahí, las seis estrellas Más la estrella de las 100 monedas Entonces, vamos para otro lugar A completar Para no dejar Incompletos estos tableros Acá no habíamos entrado Ah, pues entremos de una vez a este. Bueno, aquí voy a entrar en desorden. Voy a iniciar por la estrella, una estrella que es muy complicada. Y es esta que tiene que ver con el límite de tiempo. Si no estoy mal. Ah, no, en esta solo el camino. Solo recorrer este camino sería suficiente para obtener esa estrella Pero me voy a meter por acá, por este secreto Exacto Para tomar esta vida Y si no estoy mal Aquí con solo hacer este recorrido Hay una estrella La complicada es la competencia Que hay que hacer con el pingüino O con la mamá pingüino Es así, es más complicada Tiene que ser todo el recorrido exacto aquí vamos a llevar el pingüino perdido, que es este que hay aquí, y vamos a llevarlo para donde mamá. ...que este muñeco de nieve no nos vaya a interrumpir el paso. Y nos iremos para donde mamá. Y le diremos que si este es su hijo... ...obviamente si sí lo es porque hay otros pingüinos por ahí... Otros lados que no lo serían, ya tenemos 16 estrellas. Vamos a ver la siguiente de cuál se trata y la carrera con el Gran Pingüino. Esta sí es una estrella muy complicada, a veces no la obtengo en, en el primer intento. pero lo intentaré, obviamente ah, me he caído no sé si eso valga pero no, eso no vale es válida entonces bueno antes de eso voy a ir allí a tomar una vida porque si no se me van a acabar eh, las vidas entonces no, creo que la vida está esa acá ojalá tomarla obviamente No me fue posible, es para compensar una con otra, porque si no. Creo que me corresponde hacer varios intentos para esta carrera con este pingüino. Es una de las estrellas más complicadas que hay. O por lo menos para mí lo es. Entonces, iré así. Un intento acá, tomando esta vida. Y luego hacer la carrera. Incluso he perdido acá la vida. en desventaja pero bueno seguiría haciendo el intento porque ahora sí un teletransportador para volver a arriba y poder eh, hacer la carrera eso me refiero con eh, tomar una vida en compensación de la otra para no estar eh, perdiendo el juego como tal Yo voy a hacer otro intento si no nos vamos por otra estrella y luego haremos haremos eso Bueno, nuevo intento. lo que hay que hacer es que es que este pingüino es muy rápido la verdad demasiado rápido entonces el reto es mayor obviamente miren que él me alcanza pero bueno trataré de, de ganarle obviamente lo complicado está acá pero seguiré seguiré a ver qué tal también Él también se toma su momento Y creo que me deja En determinado momento ganar Y listo Acá tenemos esta estrella Que es la verdad muy complicadita Pero acá ya la tenemos Ganándole al pingüino Y nos vamos por la siguiente estrella Las ocho monedas Pero con las ocho monedas Voy a hacer lo siguiente Voy a tomar el mayor número de monedas posible pero aquí me voy a dar el tiempo para como les digo ahí perdí esa moneda azul lo importante es coger el mayor número de monedas posible me caí se me olvidó hacer lo de la vida pero lo haré nuevamente porque no puedo darme el lujo de estar perdiendo vidas y, y todo esto para ir allá a ese tobogán a ese deslizadero es mejor entrar con una vida extra por si sí se pierde porque miren que ahí fue un simple por parte mía un descontrol entonces si la vida se me va muy arriba se me pierde bueno acá tengo la vida que podría perder ese mismo deslizadero, pero es necesario porque para conseguirla la, la de las 100 monedas es mejor estar acá. Bueno, para que no me cause daños alguno, le voy a decir que no voy a hacer la competencia y. de coger la moneda azul que es una buena suma de, de monedas pero hay posibilidad de volver a entrar acá y continuar cogiendo las monedas que faltaron es que acá el, esto se lo lleva a uno para la verdad se lo absorbe pero miren la cantidad de monedas que he tomado acá que son ya casi 50 pero si me voy muy a la orilla la verdad esa orilla le impide a uno eh, que se vaya orilla le impide a uno que obtener se absorbe perdón lo absorbe a uno hacia el abismo entonces hay que frenar y tratar de no obviamente de no perder bueno por acá vamos con las de las ocho monedas vamos a obviamente a ubicar las ocho monedas rojas pero me voy a ir nuevamente para arriba en este teletransportador para coger las monedas que hay por acá arriba y así tenerlas todas completicas. Es muy complicado, como les decía, por ejemplo, primero tomar estas monedas y después ir al tobogán A la consecución de las mismas, de las otras, de las restantes, es muy complicado Entonces primero sería, me parece más fácil, primero tomar este camino Primero el tobogán y luego estas monedas me perdí de unas que hay por allí arriba Pero bueno Creo que va a ser suficiente Con las que tenga por acá Y él no me va a subir La verdad que para qué me voy para allá Si no me va a subir Pero por allá hay otras monedas hay que tener mucho cuidado porque el abismo es traicionero y estas vidas se van como que sienten para dónde va uno y se le aleja ahí por ejemplo esa también la, la he perdido esos estos adversarios que hay acá flotando son para algo en especial en específico y es para también coger una una estrella que está oculta en los bajos de este nivel esa la vamos a coger ahora y me falta una moneda que debe estar si no estoy mal con el ascensor de las rojas falta una y cinco monedas más moneda entonces voy a ir hacia la parte de arriba la verdad nuevamente para coger otras estrellas y no irme para el bajo mundo sino para la parte donde donde la encontraría pues más fácilmente esto que dejé unas monedas y solo me faltan tres, entonces las tendría en la parte que no recorrí. Ya la estrella está lista esperando. si no vamos por la roja que estaría aquí Ya en este instante Sería perder mucho ya Y por acá tendría acceso A la estrella Ya que no pude por el otro lado Entonces vamos a tratar de De hacerlo con El impulso Uy. Vuelvo Vuelvo otra vez por el otro acceso. A ver si es posible. Habría que saltar de manera muy efectiva. Acá en li, en, esta, en este en este en este lisadero saltar de manera efectiva en este punto acá cuando finaliza esto acá exacto acá también hay monedas que ayudarían a complementar eh, la consecución de las monedas de las, de las 100 monedas tengo que mirar bien porque si me caigo Perdería todo este trabajo. Muy bien. Acá tenemos ya la estrella número 19. Y nos vamos a... aproximando al 20% de... Eh... ciento del total de las estrellas Bueno, entonces acá dice que la carrera con este muchacho que ha perdido la cabeza Trataremos de ser justos también, obviamente Para poder... Ah, aquí la perdí Perdí la carrera, no puedo ni conversar con él porque La carrera es hasta, hasta ese cuerpo ya que él perdió la cabeza entonces yo haría el hechizo mágico al ganarle a la cabeza para que se una con el cuerpo entonces volvería a retomar si es que la pieza aparece nuevamente acá ahí está le voy a decir que sí obviamente para si me detengo mucho no podría ganarle y acá la otra estrella Y nos queda por último la última estrella. La cual está en... Hay que hacer un especial trabajo para poder conseguir esta estrella. Bueno, hay varias maneras de llegar allá abajo, que es el submundo, por decirlo así. Me fui. Miren ahí, ahí estaba el submundo. Hola, el la parte baja de este. de este nivel la parte baja estaba ahí pero no sé por qué no porque me está me desesperé la verdad tengo que tener paciencia acá y como manipule el control entonces él se va se va para el abismo inevitablemente se va entonces tengo que quedarme quieto sin mover el control en ese punto cuando llega como a esa batea en la parte del deslizadero, lo que se va de lado a lado, acá solo hay que dejar a Mario quieto Eso. y ahora sí, ahora sí vamos para la parte de abajo. Miren ahí la parte baja. de ser muy muy preciso acá hay que ser muy preciso la verdad exacto acá no importa la caída más corazón y eso es lo que lo hace subo allá pero ya, ya lo importante es que aquí hay restaurador de energía entonces se vale se vale hacer varios intentos vamos a ver cómo lo logramos con dos brincos bueno nuevamente casi me voy casi me voy pierdo todo lo que he realizado hasta este punto que es complicado revisar en un momento el chat apenas haga esta esta estrella nuevo intento con la pared pero no he podido me quedo muy al extremo es muy sensible la verdad el, el espacio es decir está uno muy cerca a caer acá y también muy corto el espacio para rebotar contra la pared lo importante es que se puede se puede hacer de diferente eh, en varios intentos perdón, puesto que hay un restaurador de energía acá mismo entonces ahí casi lo logro Porque la clave está acá, porque es que con un brinco de estos no da. Lo voy a intentar con dos saltos a ver si da. Es posible, pero es muy complicado. El brinco de para atrás es correcto y aquí me voy a ayudar de esta cámara de esta para poder pasar por acá porque muy complicado Con la otra cámara, poco se puede ver el piso y se vuelve más, compli más complicado y es muy resbaloso. Entonces, es mejor paso a paso. Listo, ya están todas las estrellas de este nivel. Tenemos 21 estrellas y vamos a dejar hasta acá bueno voy a entrar a voy a ver si me es posible coger otra estrella secreta que está acá arriba y hay una que es muy complicada acá hay una que es supremamente complicada puesto que es con límite de tiempo pero otra es simplemente con, eh, con solo pasar Yo Creo que no es sino uno, no estoy seguro, pero bueno Entonces si no se hace en un tiempo indicado Acá no pierde uno la vida, puesto que se trata de una estrella secreta Entonces... estoy seguro del tiempo, pero el tiempo es más bien como 20 no, casi un minuto no estoy seguro por ejemplo ahí ya ya voy perdiendo tiempo lo más complicado es esta parte que no se puede pasar muy 22 segundos 22.1 no sé si el límite el sería 21 no estoy seguro entonces hay una que es muy complicada que es la otra con el límite del tiempo ahí tenemos dos como les decía no estaba seguro la verdad no recordaba muy bien pero unas dos estrellas y la del límite de tiempo que sería la otra hay que ir prácticamente contra todas las paredes pero sin chocar con las paredes al límite pero sin chocar con ellas entonces voy a tratarlo de hacer nuevamente De, de las secretas esta podría ser la más difícil de todas. Aquí si se choca uno con la pared ya con eso tiene para perder unas micras de segundo. Y acá si se tambalea mucho Mario, perdió, ahí ya perdí, ya no puedo coger la estrella. 22.8, creo que el límite es 21 segundos Bueno, Mi audiencia todavía no va más allá de varias personas conectadas Sin embargo, ese sería uno de los objetivos para alcanzar en algún momento Por ahora vamos a intentar nuevamente coger esta estrella Esto queda acá en el registro para las personas que en algún momento quieran ver el video Mirar cómo se escogen las estrellas pues Por acá va a quedar alojado y aquí ya voy grave, ya no la puedo tomar Esta estrella Entonces da igual Da igual ya que me estrelle o no me estrelle Pero bueno Ir al límite, al límite total. Por ahora bien, se puede... La curva más complicada es esta. Recuperada esa curva y sin tocar paredes se coge la estrella. Y al final con un poco, con una chispa de suerte, porque las últimas paredes son muy complicadas, se lograría esta estrella. muy complicada la verdad pero haré estos últimos intentos para finalizar el, el vídeo ya si tomo esta estrella sería la última de esta emisión para continuar con eh, más estrellas luego que no se pierde la vida, la verdad. Bueno, de bueno. nuevo intento, amigas y amigos, porque... Se puede, se puede, se puede ah, Por cinco milésimas Por cinco milésimas no lo p no lo logré Se podía, se podía No bueno, se puede, se puede, se puede Hay que hacer el esfuerzo Se puede, se puede, se puede, se puede, no se puede. 21, 21 exacto y tomo la estrella. se puede se puede se puede se puede, se puede se puede, no se puede este fue por 4 bueno, haré el último intento y ya doy por finalizado este este video se puede, se puede hasta acá hemos llegado bien, gracias a los que pudieron verlo y nos veremos pronto en una emisión nueva de este espectacular juego ya llevamos 22 estrellas, vamos por el 20% del de objetivo final, que serían las 120. Hasta pronto y que la pasen muy bien, amigas y amigos.